O sea que, toma ya, tío, toma ya. Es que esto es increíble. What the fuck, guys. Pues toma, hijo de puta, por venirme a joder, coño Me cago en tu puta madre Ni un tiro, vamos a quitarle la muerte, de un pijote, tío, podéis para allá, tío. Vale, ¿estás suicidado tú solo? ¿Hola? Pero de verdad esta tan otaku, tío, que te quedas parado Cuando te disparo Dios mío A ver, se nos ha quedado abajo? Le hemos dado, le hemos dado ¿Por qué? ¿Eres tan otaku? Voy a ver si aquí ha caído alguien Vale, aquí tenemos una FK Un <risas> nivel. Antes de que caigas, tío, tu partida ha acabado. O ¿Oh, no. ¡Oh, no! ¡Va a caer! ¡No! <ríe> no caerán, chavales, no. Aquí se castiga bastante a los tíos que juegan. En FK para hacer un top de mierda. O sea, o juegas o juegas, tío. 150 veces, vale. Vale Bye bye Que te follen, ¿vale? La puta vida, chaval La puta vida usted va, va a venir aquí a carroñar Es que tío Yo es que flipo, o sea ¿Cuántos minutos hace ya? Que, que cayó aquí ha sido brutal, macho. A ver si ya me jodería, diablo. ¿no? O sea, vale. O sea, que cojones, tío. demasiado feliz estaba ese, ¿vale? Hijo de puta. Edifracción. Venga, a casa. A casa, chulo. A ver, es que estoy flipando. Esto, esto es flipante. O sea, esta partida está siendo... Lo, lo más raro del mundo, vale Venga, venga, me da el Venga, tío, venga Chate. Mm-hmm. -mm. Puto Que te polla Fortnite La peor temporada del mundo La peor puta temporada del mundo